Yo creo que el 15M sí que nos cambió la vida a mucha gente ¿no? porque introdujo frente a la monotonía o el aburrimiento que producía lo político, eh, generó grandes retos. ¿no? Eh, hubo mucha gente, nuevas generaciones que se incorporaron al mundo de la política ¿no? y entre esos retos estaba el cambiar eh, las formas de las instituciones. ¿no? Y lo que intentamos fue incorporar la democracia participativa y la, y la diversidad de, de opiniones de los ciudadanos y de los vecinos a la propia institución. ¿no? Y ese, ese trabajo yo creo que se plasmó también en, en una modernización, podríamos decir, de del ideario de actuación de los ayuntamientos del cambio. ¿Por qué? Pues porque pusimos la emergencia climática en el primer plano, porque hablamos de, de igualdad y de feminismo y de, y de cuidados de los sectores más vulnerables de la, de la población que venían de una terrible crisis de, que, del 2008 que los había dejado completamente tirados. Porque hablábamos de la importancia que tenía el que los derechos sociales se cumplieran de forma efectiva, como el derecho a la vivienda y hablamos sobre todo también de que de la importancia que tenía lo público, de la importancia que tenía que el sector público creciera, generara empleo, se remunicipalizaran sectores que no daban más que de comer a las, a las grandes empresas o a los oligopolios. ¿no? En definitiva, yo creo que marcamos una agenda también hacia futuro que será difícil de, de cambiar y de modificar. ¿no? Frente a ello se alzó un, un sistema irreformable con una oligarquía financiera que no admite unas élites penosas, como, como ha ocurrido en este país a lo largo del siglo XIX y XX, que no han asumido los grandes retos de modernización del país y que siempre se le ha encomendado esta función al pueblo. Y el pueblo, eso es lo que hizo el 15M, ¿no? marcar una agenda de trabajo, asumir unas responsabilidades e intentar llevarlas a término. Que ahora, hoy en día, el sistema se haya manifestado irreformable, que no haya habido avances en torno a un proceso constituyente o a la modificación de la ley electoral o al cumplimiento de los derechos sociales como el derecho a la vivienda, eso no quiere decir nada más que hay unos poderes fácticos, mediáticos y económicos, que están impidiendo permanentemente el cambio. Pero bueno, hay mucha gente y unas nuevas generaciones que ya tienen una senda trazada por la que, por la que perdurar y continuar eh, la lucha por la transformación y por la dignidad de las personas.